Ay, esas pinches esquirlas, cabrón Siempre Ok Ok, por, a, por ahí ya no puedo subir Entonces sí es del otro lado que tengo que ir ¿No es la misma penejada? A ver, a ver, creo que es una pinche vuelta Es un círculo O una media luna Vamos a ver, miren Tendría que irse por hacia la izquierda Si a la izquierda no es... Eh, sí, Sí, sí, sí, sí, sí. Yo nunca he oído que alguien haga así cuando está subiendo una escalera, ¿eh? <risa> Pero bueno. No, no, ese es otro lugar. El Pitch Techboard por una mierda, casi no lo uso. Qué, qué, Qué, qué asco. Tengo aquí está muy, muy de la vida Uy, uy, las esquirlas. Otra vida para Turok, pero pues ni las estoy usando. Mira aquí, mira aquí. No, nada. No ocurre nada. Esto está raro. Aquí ya empezamos con el desmadre. Ah, aquí están las pinches escaleras, aquí está, aquí está, aquí está bueno, ¿qué? Okay. Ahí sí nunca le entendí que decía. ¿My Locator? ¿My Locator Ability? My loc no, no sé. La no, verdad no sé. Shotgun. No. Shotgun. Estaba chingoncísimo. Tenía todo octubre. ¿eh? Tenía hasta la voz de una chica sexy hablándote ahí mientras estás matando monstruos haciendo mierda. O sea, una chingonada el juego. música, eh. era, ha sido catalogada como de las mejores de todos los tiempos de los videojuegos la neta, la neta del planeta aquí está Vamos a ver o sea, esto nunca lo hubiera logrado hacer con el... Con el, uh, con el control de Nintendo 64 o con cualquier control sí, el poder deslizarme así rápidamente y, y dispararle con un poco más de precisión porque la verdad es difícil, era difícil pero te, lo único bueno de eh, la ventaja del control en cuanto al disparo es que traía una pinche mirilla automatizada es una mamada, o sea un name por llamarla así o sea, pues ya sé sí, cualquiera. Oh, okay. Okay, ¿dónde está esa parte hasta acá abajo? Y esta, vean, como se los dije, es una pinche luna Una vuelta Ok, no se abre el portal porque tengo que ir aquí Y aquí era una de las pendejadas que me daba más risa Que a veces nos caíamos Aquí, o sea, no caíamos bien Y teníamos que volver a dar el vueltón Ay, ay, ay Ay, ay, ay los flesh eaters, cabrones. Los flesh eaters, los comedores de carne. Uy, uy, uy. Que no tiene la comprensión de la carne. Fall. The balance must falter. Chaos must Ahí está. Somos el olvido. La voz de la vida no puede ser parada. Tus. Tus. Tus. Tus. Tus. Tus. Your very existence falls under the great shadow of <laughs> inevitable. tu fracaso, mejor dicho, tu fracaso es inevitable, vamos, vengan por mí, malditos, vamos, ¿dónde están hijos de puta, me los voy a echar a todos, me los voy a echar a todos, Como estoy jugando en PC y ahora soy de Master Race PC, PC Master Race, así que me cierren la puerta hijos de malditos, toma hijo de puta mueran perros ya no se enfrentan al churo que antiguo la cabeza con el pinche pistola, con la pinche pistola, no mames, también que estoy jugando en, en, en easy, eh, porque seguro que si le pongo difícil voy a requerir más disparos, más, más, más y voy a recibir más daño, y no tienen caso, no tienen caso porque es lo mismo, las mismas gráficas, el mismo, eh, o sea... allá de, creo que por aquí aquí debería de aparecer otra ahí está aquí que, que, que aparezca en chino y de hecho ya terminamos eso fue todo eso fue todo el desmadre ¿Eh? no mames ¿eh? no mames qué diferencia o sea cuando yo estaba chamaco y jugué estas esta escena estas escenas del los flash de los fish eaters me daba me daba un pinche miedo cabrón Ahorita, ahorita hasta me cago de risa, ¿no? Maman, ¿cómo cambian las cosas? Source, is, ok, ahí le dice que hay portales que están. Que están este, interfiriendo, por así llamarle, y, y lo y lo, va, y lo están llevando hacia una trampa, que es la trampa de los flesh eaters. Y no sé si escuché bien, pero dijo que son cuatro. La verdad, no me acuerdo, ¿eh? estas partes, yo no me, menos le entendí en aquel tiempo que apenas estaba pues, pues, este, a medios estudios de inglés, ¿no? en, en, en bachillerato y todo eso. Han abierto estas chingaderas. Y ahora sí. Ok, la fregada. Así ah, que aquí Ah, ok. A mano como el emperador. Ahí está. Ya te maté fácil. Y ahora sí, terminamos, terminamos la la misión y nos vamos a teletransportar y pues espero que les haya gustado, está, la verdad es un juegazo, se los recomiendo Para todos aquellas nuevas generaciones que no lo hayan jugado Para todas aquellas personas que... hay todavía falta, yo estoy despidiendo y todavía falta, esta mal Fue todo? Excelente Bastante rápido, no mames En aquel tiempo me costó un huevo No mames Y ahora sí Ahora sí ya nos despedimos Como debe ser y... eh, Acceso a, a cuál nivel Dijeron, qué nivel es este tres abiertos creo que es el nivel 3 muy bien y creo que esta es la siguiente misión sí, porque esa tiene la, la representación de los pilares y la, la, la forma icónica de Mesopotamia, si se dan cuenta Está, está basado En las eras ¿eh? Acabo uh, Bueno, eso parece No lo sé Bueno, nos vemos en el siguiente video. la verdad, esto, está, está Chingoncísimo el juego, se lo recomiendo Nos vemos y suscríbanse cabrones